Los humedales de Bogotá ingresan a una lista internacional de humedales protegidos por la, pues por la organización Ramsar, que es el ente rector a nivel global de los humedales. Ellos tienen una lista de humedales del mundo que ellos acogen y que se supone que entran en la protección especial que ellos le dan. La, los que realmente... Eh, organizan y manejan el tema de los humedales pues son las entidades locales en este caso el distrito entonces si por ejemplo si los humedales obtuvieron esta categoría ranzar pero los pues los, los entes distritales en este caso no hacen nada pues da lo mismo porque no eh, ranzar en sí no es que sea una una garantía de protección de nada, sino es que entran en esa lista y ellos están pendientes a nivel internacional. Pues por la administración que dirige Enrique Peñalosa, que ha tomado medidas que consideramos eh, no convenientes para los humedales, como pues insistir en el paso de la avenida lo que des, pues a, afecta gravemente tres humedales de la ciudad, también la reserva de Anderhamen, el cambio del concepto de recreación activa de recreación pasiva en los humedales para poder hacer obras de de infraestructura de obras civiles fuertes como alamedas eh, ciclorrutas y así obras duras dentro de los humedales y también la poca participación que actualmente hay en estos espacios con Ranzar no cambia realmente nada probablemente podamos defenderlos a través de esta convención, pero la efectividad ha sido poca como se ha demostrado en casos como la ciénaga y muchos humedales del mundo que pues entran a la lista, pero pues no realmente la base no pasa nada, entonces pues nos corresponde seguir a la ciudadanía protegiendo los humedales.